Soy mamá, que me levantaba las seis de la mañana, como ustedes, como tal ustedes, hoy ahí, señora fiscal, que la de la capital, ¿están ustedes los que haciendo ustedes? No. Yo llegué de trabajar. Yo he trabajado toda mi vida. yo He trabajado toda mi vida. Días. Voy yo, en una cabeza sin raciocinio, querer que un hijo fracase. Es una cabeza sin raciocinio, porque yo quiero que en un momento... Sí, yo no quiero ver a nadie en los papeles de los pantalones de Adalisa, no lo quiero ver. Porque Adalisa y yo contamos hasta lo último, y llevamos un matrimonio estúpido, que quiero determinarlo por asalto, apuntar maltrato. Sí, por eso yo vamos a nada con ella que con él, por lo maltrato. Sí, le digo esto, no era malo que le tenía miedo, él el malo. No era malo en la que le digo, vete malo ya hay que romperla contigo. No era malo en la que le digo, vete, pero sé es lo que soy capaz de hacer. Si sí, yo el día que estoy porque estaba embarazada, si hada, hay que tomar asunto, punto, hay que llevar el resto, no hay que ver cómo bueno. está. Y cuando me refería a malo. Nunca hubo conversaciones que han dicho aquí. Pero para defenderse, todo el mundo dice lo que quiere. Lo que pasa es que esta investigación. investigación, abogado, mercadólogo, publicista y no hicieron su trabajo porque yo sí quería saber qué había pasado en ese apartamento. Sí, es re, es re, porque cuando lo no supe no dice lo que debía de hacer, es re, es re, pero no quiero ver a una madre no en los pantalones míos tampoco porque cuando llegué Marcos pues, como lo dice la dangista con todo el dolor que tiene, como lo dijo Yo no creo en la tesitura del investigador Opperman. Oh, yo no creo que eso fue lo que pasó en ese apartamento. Marlon no es un niño violento. Marlon, sí, yo es de, es de Me volví que, que no quería creer lo que realmente estaba pasando. Pero si este país quiere el director de mentiras, la buscaba, y no la encontré con vida, si la hubiera encontrado con vida, yo miraría la cara de la iglesia, pero cómo no la vio si no les puedo devolver a su día, a mí no me importan cinco años, a mí no me importan 20 años, el hecho es lo que ha sucedido, la desgracia que sucedió, perdí mi familia, perdí a él, perdí el niño, y se perdió todo, yo no he vuelto a ver a mis hijos más. Y lo perdió su vida también. Todo se perdió ese día a entrar. Pero antes dijo, darle la investigación a un abogado publicista que ha hecho un, una publicidad en base a algo que no tiene en la mano. En base a cómo me van a decir que ella no tomó nada, no le hicieron las pruebas médicas. ¿Mm? ¿Puedo yo ser la madre de Mario que lo voy a censurar cuando sentó en la silla y a la alquista y lo pudieron censurar? cuando ellos sentaron ahí, que es un macabro. Cuando ellos se dan mal, no quiero decir que él era un muchacho malo. Yo soy la que lo voy a decir. Mamá, ¿se han puesto pantalón pantalones un minuto? No. No. O usted, dígame, señor juez, ¿cuál era mi respuesta? Cuando lo supe, Darle un palacio? ¿Mataron sin investigar? No. Y esa fiscalía,